pesados o aves estilizadas. Sí. Miren el ojo del pelícalo. Sí. Tiene la cruz, pero no es la cruz latina. Es la cruz del sur, la chacana. Y sí. miren, esa audiencia tuvo relación con este terreno. Ahora ustedes observan nuevamente la chacana. Claro, acá ya lo encuentran restaurado. ¿Se dan cuenta? Salían... por acá, Salían allá y se dirigían para este claro. lado. La chacana va hacia el fondo después se ingresaba. ¿Cuál era el ingreso para estas audiencias? Hacia el fondo. Y la audiencia donde salían era la de los perlitas, que salían hacia la cuarta, el cuarto ingreso. ¿Recuerdan que les dije? Ya, por ahí. Pero esto, esto tuvo entre 2.50 metros de altura, la altura de las paredes. Y la pared del fondo dicen que fue de 5 metros, para, para que los súbditos no puedan escuchar absolutamente nada de lo que sucedía en este lugar. Y las decoraciones. de Hay diferentes decoraciones de ave marina. Las que tienen el palco más largo son las aves piqueras y el pico más, más pequeño son las aves guaneras. Y algunas son también piqueras, pero el tamaño va a ir variando de las aves. Unas son más pequeñas y otras son más grandes. O sea, debajo hay más. No, ahí está Se fue consumiendo. Ajá, exacto. Toda esta parte lo es lo que falta de excavar, lo que se acaba. Y ya no se escava para qué. Para dejarlo como, eh, para conservación y también para un lugar donde el turista pueda observar. No mm. Hace años atrás, quizás cuando vino el señor, no habían estos cordeles, se podía hacer. Eh. Mm -hmm. Pues las, las audiencias eran 17 y solamente 15, 15 han quedado. Dos de ellas han tenido que ser sacrificadas, como se dice, porque Para que se puedan hacer los trabajos de restauración. Las audiencias fueron encontradas así como esta, en de tierra. Esta, por ejemplo, ya no se va a poder recuperar absolutamente nada y acá puede.